Para comenzar advierto que este video incluye spoilers de Drakengard 2, de NieR, de Drakengard, de Drakengard 3, de Drakengard 1 y NieR Automata, por lo que no lo veas si no quieres spoilearte prácticamente nada de ellos. Cuando vaya a poner un spoiler bastante fuerte de alguno lo voy a poner antes también advertencia para que así no lo veas. Otra aclaración que quiero hacer es que cuando digo escenas más emotivas no me refiero a aquellas que son muy tristes solamente Sino también aquellas que han transmitido un sentimiento a la persona que lo está jugando en el momento Por ejemplo que te dio bastante gracia, que te dio ira, que te dio frustración, que te hizo pensar filosóficamente, etc Por lo que el siguiente top se compone de muchas escenas emotivas con diferentes sentimientos que sentí al momento de estarlos jugando Y estas son las mejores según yo Mana siempre me ha caído en las patas desde Drakengard 1, y intentaron redimirlo un poco en Drakengard 2, pero igual no me convenció por lo que le puse más mente a la segunda protagonista femenina, Eris. A pesar de que Eris no cumplió un rol tan activo como el que yo esperaba, hubo una escena en especial que definió lo mucho que me importaba a su personaje, y fue su destino en el final A de Drakengard 2. Convertirse en diosa protectora del sello o pactar el futuro a vivir una pesadilla eterna, sufriendo una quemadura que te lleva a la locura y perdiendo todo contacto humano. El hecho de que Eris aceptara me dejó una sensación de frustración porque sabía que aunque lo aceptara en ese entonces, al final se iba a estar arrepintiendo y hasta de pronto iba a perder la cordura como pasó con otras diosas anteriores, dejando al personaje que no merecía un final tan trágico, viviendo una tortura voluntaria y los otros dos como que sí ni modo y ahí que se quede y que le vamos a hacer, gracias no we. gracias mana, muérase. Con algunas excepciones todos los personajes en NieR tienen dos facetas de su personalidad que nunca dejan serlos o totalmente correctos o totalmente villanos malos malosos, pero entre esas excepciones estaba Fira, la niña que nos recibe y nos da un tour en la ciudad del desierto con sus millones de chorrocientas mil reglas, sin sentido, luego del salto en la historia de algunos años Fira es una dama que sorpresivamente se ha convertido en la novia del actual rey de las tierras del desierto, fiestas, banquetes y una hermosa boda comienza solo para concluir con un innecesario derrame de sangre, donde Fira pierde su vida en el día más feliz desde que nació. Es una ira inmensa la que te transfiere esta escena porque sientes que es totalmente injusto lo que está sucediendo, un personaje que no ha hecho mal a nadie y simplemente quería vivir el sueño de muchas mujeres de estar felizmente comprometida. Termina siendo arrebatado todo eso por enemigos sin alma ni en compasión. pero lo realmente interesante de esta escena es que vuelves a revivirla una vez concluido el juego la primera vez ahora viendo la perspectiva de los lobos del desierto que son los villanos en teoría y tienes un cambio totalmente de tuerca para esta situación, ya no sientes ira por lo que sucedió, sino un sentimiento de incapacidad por poder prevenir estas situaciones que bien pudieron resolverse haciendo la paz entre ambas partes, ya que de los dos lados tuvieron grandes pérdidas y ocasionaron rencores que finalmente concluyeron con hechos igualmente trágicos, donde no hubieron ganadores ni vencedores. Sólo muertes injustificadas. No harm, lady okay, okay. Miren este. Uh, uh, <laughs> stop. Stop. I have to kill her. No, no don't come out. Not now. Uh, you came back. It's really you, isn't it? Or what happened? Ahora me imagino lo que está pensando Cero en este momento No puedo creer que esta perra se le haya creído esta inmensa estupidez Y aquí, aquí, aquí te dice De seguro piensa que estúpida, imbécil, zorra, puta, idiota, tonta, pendeja, babosa Mientras tanto miren a Miquel y dice ¡What! Zero sí que es una maldita perra psicópata este es humor negro del puro Drakengard 3 por eso lo amo Ni él mismo se toma en serio Yo creo que este es la, la, el juego sello de Yoko Taro Drakengard 3 oh. Ya sé que esto es un cliché Entre toda la comunidad con Nier y Drakengard pero es que es demasiado what the fuck. Aún para estos tiempos sigue siendo algo como que salido de la nada. Es como que estemos a punto de hacer un Fatality en Mortal Kombat y en vez de descuartizar al oponente le demos flores. Aquella ya, ya ha pasado, bueno, mal ejemplo. La cuestión es que el panorama blanco y negro, el gameplay que se transforma de pronto en un juego rítmico, la excesiva dificultad que aumenta desproporcionadamente casi al instante y que te bombardeen con un misilazo a un dragón. Digan que esto fue todo y gracias por jugar ¿Cómo carajo se les ocurrió esto a alguien? Te deja desconcertado y con esa sensación de que necesitas más respuestas Pascal tal vez no es de mis personajes favoritos en Automata Pero sus últimos momentos en la historia Me ha hecho considerarlo como el acercamiento más realista Al desarrollo de un personaje dentro de este videojuego Pascal es un idealista, en su mente está que todo puede llegar a dialogarse para evitar un conflicto, pero en la realidad muchas veces esto no es así y él lo descubre de una forma bastante fea, su aldea es arrasada y sus únicos sobrevivientes son los más jóvenes de la aldea y las máquinas aún siguen buscando cómo aniquilarlos, cómo comérselos, aun cuando ya pensaban que se encontraban en un buen refugio lo que lo lleva a deshacerse de sus propias convicciones y a luchar masacrando múltiples vías mecánicas a sus propios compatriotas por así ponerlo es defender a sus seres queridos lamentablemente el enseñarles el sentimiento del miedo a los jóvenes de su aldea terminó desarrollando una idea suicida que dejó a todos los que estaba defendiendo sin vida debido al terror de morir al ver esto Pascal simplemente se rompe porque no puede aceptar que a pesar de intentar con todas sus fuerzas vivir pacíficamente con los que comparten su filosofía fracasa estrepitosamente siendo el único sobreviviente es tan fuerte este gran peso de remordimiento que decide que lo mejor es formatear su propia memoria para así no recordar tanto dolor es muy triste, de hecho sientes tanta lástima porque Pascal es forzado a montarse en este tren de emociones que comienza con positivismo, después se evoluciona a una ira que traiciona todos sus principios y cuando cree que todo saldrá bien de nuevo, se encuentra con la cruel realidad que el mundo a veces nos da la espalda sin razón alguna Advierto que lo que sigue es un spoiler de Nier Automata por lo que mejor no lo veas si no has terminado el juego El Ending E eh. Qué no puedo decir de este ending, simplemente me sacó eh, tan desprevenido de lo que yo esperaba Ya sabía que Nier iba a hacer la jugada, de que iban a borrarnos la partida al final así como el primero Y simplemente yo había dicho no, no, no lo voy a hacer porque ya no me va a importar lo que me pongan Simplemente no quiero perder todo lo que había disfrutado, no voy a cometer el mismo error del primer Nier que lo hice y me arrepentí pero el que te hayan atacado con que toda la comunidad que jugó este juego te apoyó en ese instante para poder obtener este final. Y que después te dijeran bueno tienes que dar también tu apoyo borrando tu partida y tu avatar va a servir para que alguien más pueda derrotar este juego. Es el único momento en el que he sentido que la comunidad gamer de, de Steam de Playstation 4. Se ha unido por una verdadera causa. Y tal vez lo miro un poco exagerado, pero yo creo que solamente un videojuego puede transmitirte este tipo de emociones tan reales como lo hizo Nier Automata. En ese momento lloré un poco, sí. Lo acepto, fue tan emotivo que sacó una lágrima, algo que no lo ha hecho prácticamente ningún juego desde hace mucho tiempo. Y simplemente dije, esto es una obra maestra. Si hay un momento en el que un Nier o un Drakengard o cualquier videojuego me haya hecho este tipo de emoción tan fuerte. Puedo decir que lo único que lo ha logrado es el final E de Nier Automata. Bueno chicos, este ha sido un pequeño resumen personal. No digo que estas sean las mejores escenas, las más emotivas de toda la saga Nier Drakengar sino que a nivel personal si lo fueron, quisiera escuchar sus comentarios, también sus ideas de cuáles fueron las escenas que más lo impactaron a ustedes sentimentalmente y por supuesto si tienes alguna otra recomendación de un top que quieren que haga, ya sea de Nierda, Kengar o otro videojuego, pues déjalo en la caja de comentarios, yo los estoy leyendo todos, muchas gracias por ver este video, les habla Arkel el Friki Curioso y hasta la próxima, no olviden suscribirse y darme tu pulgar arriba.